Hola, hoy con mi outfit a mi chico también porque fue el que me llevó al aeropuerto repito, fui sola porque soy así de me voy y me voy y no aviso a nadie a las 4 arriba desayuné un poco y nos fuimos al aeropuerto de la vacuna a, a la chica Así que, así que bueno, muy bien. iba pues a ver cosas de navidad, a comprar algún adorno de navidad. Y cuál fue el chasco, que en el mercadillo había casi de todo menos de navidad. Es decir, sabéis que en la Plaza Mayor todos los puestos son allí no allí había un puesto completo de ajedrez de comida me mal estos muy uh, variados. De navidad, poco también. Y otra vez, jugos de mesa, jabones, mermeladas, en fin. Pero eso sí, me comí una, un algo de azúcar, como una niña, que allí se llama la traducción de papá no sé qué pondría el nombre igual que las manzanas caramelizadas típica manzana con caramelo rojo allí se llama adornos davideños que los Esto. estaba bueno te piden un cuestionario que o le rellenas allí Y ya está, tampoco gran cosa, pero es mejor ir en sobreaviso por si acaso. Te piden más papeles y muy bien, pero muy triste. La abuelita, o sea, vine a llorar. El avión, tira, dijo cualquiera que me veía, tira a esa muchacha y muy depresiva, mirando por la ventana, así.